Hola, ¿qué tal? En el día de hoy vamos a aprender cómo yo puedo elevar una cantidad al cuadrado en Excel. Lo primero que voy a utilizar es, si mi, tec mi teclado está en inglés, ¿verdad? El teclado, yo le voy a dar signo de igual y voy a escribir potencia. Si estuviera el Office en inglés, yo te voy a poner la palabra Power, ¿ok? Pero como mi Office está en, en español, miren aquí, insertar, diseño de página, fórmula, está en español. Yo voy a escribir la palabra potencia y voy a abrir ahora una pareja de paréntesis. Miren lo que me dice ahí. Me dice que yo debo poner el número y luego la potencia. Como quiero elevar al cuadrado, vamos a intentar con el número 10 y voy a copiar punto y coma. 10, punto y coma y le pongo un 2 porque quiero elevar 10 al cuadrado. 10 por 10 me va a dar 100. Cuando le doy a Enter... Me dan 100. Voy a hacer otro ejemplo. Primero ponemos siempre el signo de igual. Luego escribimos la palabra potencia. Abrimos y cerramos paréntesis. Ponemos el número que queremos. Vamos a poner un 9. Punto y coma. 2. Eso significa 9 al cuadrado. 81. ¿verdad? 9 por 9. Entonces, pero si yo quiero hacerlo con la celda, yo puedo también hacerlo signo de igual, escribo la palabra potencia, si el teclado tuviera en inglés, el teclado no, perdón, si tuviera en inglés el office, ahí le va a salir donde está el número, le va a salir una coma solamente, no punto y coma. Entonces voy a seleccionar esa celda diciendo que la celda C5, la quiero elevar al cuadrado y le doy a enter. Miren ahí 2 al cuadrado, 4. Si quiero repetir ese mismo proceso, simplemente selecciono aquí, espero que se ponga la crucecita negra y arrastro para que me dé la potencia miren 4 al cuadrado 16 5 al cuadrado 25 y 20 al cuadrado 400 lo más importante es signo de igual mírenla aquí signo de igual potencia 10 al 10 punto y coma 2 hasta aquí este video. nos vemos en el próximo video.